Que sí, que ya voy a por la valija prestado. Oye, valija es con hueco? Hombre, Pamplonica, como mi cuñada. Pamplonés, mejor pamplonés. Pero sí, si yo siempre he oído. Ya, ya. Se acepta pamplonica porque es la expresión coloquial. Pero el adjetivo original es pamplonés. Fíjense en cuando el chupinazo, el alcalde dice: ¡Pamploneses, pamplonesas! ¡Viva San Fermín! Pues ahora que lo dice, sí. Sí que es verdad, claro. Claro. Perdone. Yo, la verdad, me, me fijo mucho en esas cosas, ¿no? Esa gente que dice. a motos. concretas. canfoncillos... ¡Uf! fatal, fatal. Me se oye. Necesitas. anochecenemos, Asin. Bueno, siento disgustarle, pero es que así está admitido por la RAE. ¿Eh? Y agárrese. Almúndigas también. ¿Qué? No es broma. No me lo puedo creer, si es que estos de la RAE no sé para qué están. ¿Se puede creer que en su momento incluyeron la palabra cederrán todo junto y con en la O? ¿Esa es la evolución del lenguaje? ¿Qué tenemos? ¿Que hablar todos mal? Porque hay gente que diga cosas como que aiga Es una batalla perdida. Oye, oh, ya, ya, pero da pena, da pena. Da pena, sí, pero sabe que le digo que yo les colgaba de los huevos. Perdone la expresión. Ahí, ahí, mire, ¿sabe a quién colgaba yo de los huevos? A los que dicen prever. Coño, coño, que me duelen los hombros con ¿Y cómo que prever? Prever, coño. Prever, Como el verbo ver, pero con la preposición pre delante, si es que no es tan difícil, coño. No es tan difícil, no. Y ya no le digo prever. Cosas como, habían dos personas. ¿Qué sabía? Exacto. Que no es al lado mío, es al lado, lado de mí. mí. Que no es eh, venir con nosotros, es venir con que nosotros. nosotros. Que no es callaros de una vez. Es callaos de una vez. Mire, no sabe la satisfacción que es encontrar a alguien que entiende esto, ¿eh? Un ser humano capaz de cuidar estas cosas. Tantas veces mordiéndome la lengua. Sí, sé de lo que habla. Me siento como... liberado. ¡Liberado! Qué bueno haber hablado de esto. Oiga, creo que usted y yo tenemos mucho en común. Le invito a tomar algo. No sé, no quisiera tampoco... Si justo me pillan en el cambio de turno, lo que quiera. Un whisky. Con G hey, con Q. La RAE lo acepta. Joder. Bueno, pues si la RAL me acepta, también llevo.